¿Qué son los siete rayos? Los siete rayos son Dios, en manifestación. Actualmente la palabra Dios tiene demasiados significados asociados a una religión en concreta, o varias religiones en concretas, y suele um, despertar recelos en mucha gente de la nueva era, etc. Pero es muy difícil usar otra palabra que signifique lo mismo. Una manera de, de usar últimamente, que se está pues, practicando mucho, es el hablar del universo. Pero el universo tiene una connotación física, solamente, o muy prácticamente físicamente. Entonces, yo sigo prefiriendo usar la palabra Dios, que cada uno le dé el significado que desee, pero básicamente Dios sería la entidad, que es todo el universo. ¿De acuerdo? Todo el universo. La parte física, emocional, mental, espiritual, todo lo que sea. La completitud, por eso también podríamos usar la palabra universo si ampliamos su significado. No es como una persona, por lo tanto no, está, no se puede personalizar, pero esa energía, una, también podríamos asociarla a la luz blanca, como la suma de todos los colores. Luz blanca es la suma de todos los colores. Por lo tanto, imaginemos que Dios, el universo, es luz blanca, pero eso es después de manifestarse. En filosofía, en espiritualidad, en Cábala hebrea mismo se habla mucho y lo explican bastante bien, de que antes que existiera el universo, manifestado, el que conocemos, existía Dios, que lo era todo, pero no había manifestado nada, y por lo tanto lo resumen como el número cero, la nada. Pero la nada donde está todo. Bien, este cero un día decide manifestarse y crea el uno, la luz blanca, Aparece el universo de hecho eso se parece bastante de eh, hecho muchísimo a la idea astronómica de la creación de nuestro universo como la aparición del big bang había un punto infinitesimal cargado de energía y un día momento en concreto explota hace una gran explosión esa gran explosión es pura energía y esa pura energía podríamos asimilarla a la luz blanca pero esa luz es energía solo energía no permite la manifestación de planetas estrellas de vida de nada es simplemente pura energía en expansión a medida que se va enfriando pueden aparecer primero las partículas luego las moléculas luego la materia tal como la conocemos aparecen las galaxias perdón las estrellas luego más adelante las galaxias en medio también van apareciendo planetas en los planetas puede aparecer la vida y aquí estamos nosotros digamos que todo sería como un enfriamiento progresivo de toda esa energía. Pues de la misma manera que en la cábala también hablan del cero que aparece con el uno, con toda la manifestación, y luego va bajando su vibración en diferentes estadios hasta llegar a la tierra manifestada. Los siete rayos serían, pues, la diferenciación en siete colores, en siete energías diferentes, de esa energía una. Se parece un poco a lo que entendemos por chakras, pero los chakras se, son ya la manifestación en nuestro cuerpo de esas energías, ¿de acuerdo? ¿Cómo se manifiestan? ¿De qué manera? Etcétera. Los rayos serían las energías que se manifiestan, ¿de acuerdo? Es diferente en ese sentido. Los chakras serían energía, eh, perdón, grifos o manifestaciones ya físicas en nuestro cuerpo de las energías creadoras. Y los rayos serían las energías en sí mismas. Eh, se dividen en siete por razones, digamos, desconocidas realmente. Se, se sabe que hay siete rayos, siete energías y tienen asignados unos colores. Aquí hay diferencias según los maestros eh, a los que te refieras, qué libros recibas, etcétera, leas y verás que hay diferencias de colores. Pero bueno, hay una en la que se... Hay más consenso, que es la que yo uso, y de eso ya hablaremos más adelante cuando hablemos de los colores y los rayos, y son las que están asociadas psicológicamente tal energía con tal color, de manera que cuando vemos tal color en nosotros se despierta tal energía. Siete rayos, siete manifestaciones, y por lo tanto cualquier cosa que exista en nuestro universo está formado por esos rayos. Un bolígrafo, una estrella, un planeta, una célula, da igual. Todo está formado por una... Mezcla de esos siete rayos. Habrá alguno que predomine y por lo tanto podremos decir que ese ser, ese objeto, ese ser, tiene una característica principal de tal rayo. Pero en el fondo habrá la mezcla de los siete con mayor o menor cantidad. A partir de ahí, lo importante de esos rayos es saber cuáles tenemos nosotros. Porque entonces podemos comprender por qué soy de determinada manera, por qué yo soy más impulsivo que otros. O al contrario más pasivo más tranquilo más relajado porque soy muy científico muy mental muy pensador o porque soy muy emocional muy en dado a entregarme a los demás cada uno de esos rayos nos indica eso y según el rayo que nos predomina es cómo somos eso nos ayuda a entendernos a nosotros pero también a entender por qué mi hijo o mi pareja o mi amigo mi amiga son de tal manera que a veces me irritan porque cuando tenemos dos rayos muy diferentes cuando nos domina por pues, detener, y he dicho que tenemos todos los rayos, ¿vale? Pero cuando tenemos uno de principal y la otra persona tiene uno de muy diferente, suele haber cosas con las cuales eh, tenemos choques, fr fr fr fricciones sería la palabra, sí, fricción. Y eso depende de nosotros, puede conllevar a veces dificultades importantes. En una pareja es muy importante conocer sus rayos precisamente para poder mantener la armonía. Entre padres e hijos es importantísimo poder entender por qué tu hijo es tan movido, por ejemplo, si tiene el tercer rayo como muy fuerte, ¿no? Eh, o al contrario, porque es tan pasivo y le cuesta mucho moverse, hacer actividades extraescolares, o, o salir solo, por poner ejemplo, ¿no? Si tiene mucho el segundo rayo, etc. Rayos, por lo tanto, son lo que forma nuestro universo, la energía sutil que forma nuestro universo, no la materia, no la energía de la materia, ¿eh? sino la energía sutil que condiciona el resto de nuestro universo y evidentemente de nuestra psicología.